Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez. En este día vamos a revisar la impresora ESO L3250, ¿correcto? De, del error de almohadillas. Quédate hasta el final? Te diré paso a paso qué hacer. ¿Listo? Ok, primero vamos a, re, a descargar los programas. Aquí en la descripción te doy el link para que lo descargues. Ok, vamos a conectar al cable USB, importante. Y desactivar el antivirus para que no borre el programa, listo Ok, abrimos el programa, lo abrimos La L3210 Correcto, damos clic en select el Antivirus, es un falso positivo, no se preocupe Aquí en este modelo damos, eh, elegimos la impresora que vamos a registrar, la L3250 En este caso Y en el puerto debe ser equivalente, listo, L3250 Clic en OK listo clic en particular aquí nos sale una serie de herramientas vamos a buscar dice wasting Pan counter clic en ok tenemos contadores, son tres contadores, vamos a los cada uno clic en check o revisar si no hay impresiones en cola no va a tener problemas, si tiene impresiones en cola hay que borrarlas, listo otra vez nos muestra el contador, Esta es la causa del error 10% vamos a resetear, estudiamos nuevamente y damos clic en resetear, ¿listo? Clic en aceptar y esto ha sido Ahí quedó reseteada del 100% al 0%. Este error va a repetir, así que no se preocupen. Si tienen el programa, lo pueden reutilizar todas las veces que quieran, ¿listo? Ok, tal vez Martínez, si te gustó el video, dale clic me gusta, clic en suscribirte y clic a la campanita.